Qué onda, aventureros, sean bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar cómo descargar Wordedit. Así que comenzamos. Bueno, una vez yendo al enlace que les dejo en la descripción, vamos a descargar Forge primeramente. ¿Por qué Forge? Porque Forge nos va a servir para poder correr Wordedit. Bueno. Vamos a darle en Descarga Recomendada y vamos a darle donde dice Installer. Bueno, dándole ahí nos va a salir una pequeña ventana. Esa ventana nos va a permitir guardar nuestro archivo. Ahora sí, lo guardamos en el escritorio y le damos a Aceptar. Cerramos esta pestaña y vamos a la siguiente. Vamos a descargar ahora el Wall Edit el wallet tiene que estar en la versión 1.12.2 para que funcione correctamente con el Forge. le vamos a dar a descargar y también se nos abrirá otra ventanita le vamos a dar a guardar archivo también lo almacenamos en el escritorio le vamos a aceptar y vamos a la siguiente bueno, estando en la siguiente podremos ver que tiene el mismo nombre le vamos a dar a la versión 1.2.2 12 Y le vamos a dar a descargar Esta versión nos tiene más beneficios Por los bloques que vamos a tener para usar La disponibilidad y eso Bueno, vamos a darle a escritorio y aceptar Una vez instalados, perdón, descargados Vamos a abrir nuestro Minecraft eh, Vamos a iniciarlo con la versión de 1.2.2 12. 12, normal nada raro, esperamos mmm, unos segundos y ahora sí lo cerramos, esto nos va a generar una carpeta que va a ser necesaria para la instalación del Forge ahora sí, vamos a darle clic derecho y abrir Lo vez abierto nos va a generar un archivo y se va a tardar unos segundos en abrir una ventanita listón a la ventanita le vamos a dar en donde dice Install Client y le vamos a dar en Aceptar. Eso nos va a mostrar el progreso de la instalación. Tardará unos segundos, no se preocupen. Listo. Cuando se haya instalado le damos en Aceptar. Ahora sí, podremos borrar los archivos eh, como el del instalador y el archivo generado. Lo borramos y listo. Ahora los mods les pues vamos a dar clic derecho y los vamos a cortar. Presionamos Windows más R y escribimos porcentaje app data porcentaje para acceder a nuestra carpeta de Minecraft. La vamos a dar clic ahí y a la carpeta de mods la vamos a abrir y dentro vamos a darle clic derecho y pegarla. Bueno, cerramos acá. Ahora abrimos el launcher de nuestro Minecraft y le vamos a dar en donde dice perfiles y crear nuevo perfil ahí vamos a seleccionar la versión de Forge 1.12.2 y le vamos a asignar memoria RAM o memoria virtual específicamente al Minecraft en mi caso le voy a dedicar 3 GB le ponemos el nombre y le ponemos un icono personalizado para que se vea más chibri y ahora sí, le vamos a guardar o a guardar perfil vamos al inicio de nuestro launcher y vamos a seleccionar la versión de 1.12.2 pero esta vez la de Forge ven y le vamos a dar a jugar esperamos unos segundos en lo que se inicia um, ahí está bueno una vez iniciado ya vamos a tener disponible el uso de los mods recuerden que pueden añadirle optifine si su pc no es tan buena o su laptop eh, recuerden que Wordedit es compatible con muchos mods Y nos va a servir para El amplio desarrollo de las construcciones Si tienen alguna duda Pueden hacérmela saber en los comentarios Voy a seguir subiendo más videos relacionados A este tipo de mods Sobre todo de construcción Tutoriales que van desde Comandos básicos hasta comandos avanzados Para aquellos que quieren avanzar eh, En cuanto a temas de construcción Eso ha sido todo eh, dejen su like, su comentario y si pueden su hermosa suscripción para seguir trayendo contenido al canal. Nos vemos, chao chao